Buenas tardes, mi nombre es Carlos Manuel Telles. Estamos aquí presentándoles a un invitado muy especial en este webinario donde hablaremos un tema que nos está causando bastante conmoción producto de la pandemia. En el entorno educativo en el que nos encontramos, cuáles serían esas estrategias para poder desarrollar nuestras habilidades desde nuestros hogares. El webinario al que estamos invitando a nuestro invitado especial, Silvio Gutiérrez, es titulado Los chavalos aprenden en tiempos de COVID-19. El objetivo de este webinario es ofrecer un espacio para la presentación y discusión sobre las principales estrategias y desafíos de la respuesta educativa. Aquí estamos entonces con Silvio. Silvio, bienvenido. Eh, déjame hacerte una presentación, una breve presentación tuya. Silvio Gutiérrez Baca es máster en educación y aprendizaje, egresado de la Universidad Centroamericana, licenciado en ciencias sociales, UNAM Managua y ciencias jurídicas de la Universidad Centroamericana. Tiene cursos internacionales en derechos de la niñez y la adolescencia en Suecia, y es educador y promotor de derechos humanos de la niñez y adolescencia. Ha sido, ha sido nada más, nada menos que director ejecutivo de la Asociación Fe y Alegría en Nicaragua y del Programa de Educación No Formal y Promoción Social de la Federación Internacional de Fe y Alegría, consultor de UNICEF en el área de políticas públicas y actualmente es miembro del colectivo CEAL del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Y para culminar, es coordinador del programa de educación de Save of Children de Nicaragua. Bienvenido Silvio, me gustaría saber cómo te sentís. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, pues me siento realmente con mucho ánimo de poder aportar. Sabemos que estamos en el marco y en un contexto bastante difícil, eh, no solo para el caso de Nicaragua, sino para el mundo, para nuestra región Centroamérica, Latinoamérica. Y se está desde distintas organizaciones, distintas personas también pensando cómo en este contexto se garantiza el derecho a la educación para las niñas y los niños, para los jóvenes, para los adolescentes, y ver este, este, este contexto como una oportunidad. Ciertamente no es fácil, pero tendríamos que pensar que aprendemos del contexto pensando como educadores? Estamos ante una nueva realidad educativa, ¿verdad Silvio? Y esta nueva realidad educativa nos está demandando ponernos al día con las herramientas tecnológicas. Vamos a iniciar entonces con nuestra primera interrogante Silvio y nos gustaría pues que seas preciso, conciso y que también nos aportes grandes ideas porque en este webinario nos están siguiendo pares de familia, docentes, estudiantes cuyas preguntas y dudas pueden estar en torno a lo que estamos viviendo con la COVID-19. Entonces vamos a iniciar y la primera pregunta es ¿cuál es la realidad de la que se está enfrentando los chavalos y chavalas, particularmente los más vulnerables? Esa es una pregunta muy importante porque... Primero hay que reconocer que en una situación como la que nosotros estamos viviendo, como la que Nicaragua está enfrentando y el mundo está enfrentando, eh, es una situación de emergencia sanitaria. Y yo quiero enfocarme a que cuando hay una situación de emergencia sanitaria, efectivamente eh, esta emergencia golpea tres niveles del entorno del sistema educativo. Primero al estudiante, es decir, el estudiante es impactado por la situación eh, sanitaria que se vive independientemente de que, el, de que las escuelas sigan abiertas o las escuelas estén cerradas. ¿Por qué es impactado? Porque eh, los docentes, los estudiantes, las madres y, la, y los padres, los cuidadores de estos niños tienen un estrés y una mayor carga de trabajo. Sobre todo porque tienen que adaptarse a las nuevas condiciones, condiciones en donde los niños y las niñas tienen la posibilidad de continuar en clase o de quedarse en clase o de quedarse en casa. Eso dependiendo de la decisión que tomen las mamás, los papás y los tutores. Se interrumpen los mecanismos y el funcionamiento normal del niño y la niña en la escuela. Hay familiares de estos niños que pueden estar sufriendo de manera directa el impacto de la enfermedad. Se pierde la relación de pares, los que se quedan en su casa, los que no están asistiendo a la escuela, pierden esa relación con los amigos y las amigas, con sus maestros y sus maestras, y sobre todo los sectores más vulnerables definitivamente que... Eh, son los niños de zonas urban urbanas marginales, zonas rurales, los niños y las niñas con discapacidad, las niñas, y de manera eh, efectiva podríamos decir que este tipo de emergencia sanitaria presentan nuevas barreras para que los niños y las niñas accedan a una educación de calidad. ¿Por qué nuevas barreras? Porque el funcionamiento de la escuela no está operando con normalidad aunque la escuela siga abierta por decisión de las mamás y los papás que no están enviando a los niños a la escuela, hay baja asistencia escolar. En muchos centros educativos que tomaron la decisión de hacer educación a distancia, educación online, también no se encontraban disponibles toda la preparación necesaria ni todos los recursos para hacer frente a esta, a esta emergencia. Eso quiere decir que hay nuevas barreras para que los niños y las niñas tengan una educación de calidad, aprendan con calidad, pero además a esto se le suma otra situación en el marco de derechos humanos, y es que cuando estamos frente a una situación de emergencia, hay situaciones preexistentes que ya eran obstáculos, que se ven incrementadas, por ejemplo, la participación de las niñas y los niños, de las zonas rurales en las escuelas, el tema de la pobreza, que no hacía posible que muchos niños estuvieran asistiendo de manera permanente a la escuela, o el tema de la violencia. Niños y niñas están en su casa o en el entorno y hay inseguridad. Y el tema de la inequidad urbana y rural. Definitivamente las vulnerabilidades se incrementan en aquellos sectores que tienen menos opciones y menos posibilidades. Lo digo por mencionar un dato y ser preciso. De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Educación del año 2017, en el país se matricularon 565 niñas y niñas en educación primaria. Es decir, un, buen, un número bastante considerable. Sin embargo, los niños y las niñas que están en escuelas privada, no llega ni al, 20, al 15% de la población, que son los que han adoptado la medida de educación a distancia. Y estos niños, estos 902.565 estudiantes del año 2017, que de acuerdo a la tendencia es posible que sea el mismo número que se ha mantenido en, la, en las aulas de educación primaria, viven en un proceso de educación primaria que tiene distintas modalidades no solo es la educación eh, primaria formal, sino que ahí estamos incluyendo educación multigrado, estamos incluyendo educación a distancia en el campo, es decir, que tienen condiciones que no les permite acceder a una educación a distancia con calidad, o por lo menos tener los recursos que se necesitan para hacerlo con mayor efectividad. Por lo tanto, este tipo de emergencia sanitaria que, que implica la pérdida de vidas humanas puede tener un efecto impactante en el sistema de educación a nivel del sistema educativo, también a nivel del entorno educativo, porque las maestras y los maestros también pueden ser afectados por el estrés, por la enfermedad, por la situación de sus familiares. Y ese impacto creciente pudiera... Eh, realmente afectar. De hecho, está impactando en los aprendizajes de los niños y las niñas a nivel, a nivel global. Gracias, Silvio. Nos estás pintando un panorama bastante oscuro. Y no bueno, estás tan oscuro. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es el reto para la educación primaria ante esta pandemia? El, el reto para la educación primaria es poder eh, pensar con creatividad todas las modalidades posibles de educación eh, pensando de que hay niñas y niños que no tienen computadoras pensando que hay niños y niños niñas y niñas que no tienen suficiente material de lectura en sus casas o conexión a internet sí. no tienen computadora en casa o no tienen a su mamá a su papá o al tutor que los apoye en las tareas porque de acuerdo a los datos tenemos un alto porcentaje de economía eh, informal, de economía del día a día, de la calle, del delantal, y sus padres, los padres de estos niños que pudieran estar en casa, eh, efectivamente como referente para apoyar en sus aprendizajes, no lo, no lo están. Por lo tanto, lo que nos queda es pensar en todas las, las estrategias posibles para minimizar ese ese impacto para minimizar las diferencias en las oportunidades que tienen unos niños y que tienen otros niños. Es decir, los más vulnerables, los, eh, los pobres, eh, efectivamente están en menor, en menor eh, posibilidad de generar aprendizaje. Y aquí es clave que los docentes puedan mantener un vínculo con los estudiantes en su proceso. Eso es clave, que los niños y las niñas no pierdan ese vínculo porque continúan siendo estudiantes. Y por lo tanto, al ser estudiantes, tienen que, si están en casa, mantener una rutina escolar. Y aquí es bien importante pensar en ellos como estudiantes y que no se les sobrecargue en la casa con otras tareas adicionales a su propuesta de estudio que pudieran llevar desde la escuela o que le pudieran organizar, organizar desde, desde la casa. Y por lo tanto, estamos hablando de, de, de grupos de niños que tienen características distintas. Hay niños que están estudiando online y a distancia y por lo tanto tienen eh, recursos, algunos, pero los maestros deberían dosificar las tareas porque no se puede trasladar el aula de clase a la computadora ni se puede trasladar el aula de clase a la casa. Eso es algo que deberíamos de pensar eh, que no podemos hacer una educación eh, en este contexto como que estuviéramos en, un, en una etapa de normalidad. De tal forma que tendríamos que estar pensando de manera efectiva en pensar en el niño y la niña como lo que son personas y seres humanos que también están viviendo la pandemia, que están viviendo la situación de emergencia. Y por lo tanto, lo primero que hay que hacer es que tanto el maestro como la maestra, los, las madres, los padres, los cuidadores, ya sea que estén de manera presencial en relación con ellos o de manera virtual, estén dispuestos a hablar con los niños y las niñas sobre el tema del COVID. Y no solo le pregunten sobre las tareas. Hay que hablar de qué es lo que están viviendo y cómo aprender de ello y vincularlo a las tareas. Por ejemplo, se podría pensar en dinámicas con los niños de, eh, de ejercicios en casa que vinculen las matemáticas cuando se pueden hacer ejercicios de acompañamiento a las labores eh, domésticas. Aprender a cocinar, por ejemplo, sí. con una receta. Practican la lectoescritura, pero también pueden eh, practicar operaciones básicas matemáticas y sí. aprenden parte de la cultura y la tradición culinaria del país. Claro, Silvio, estoy de acuerdo. Eh, vemos que tenemos eh, sitios o, o grupos vulnerables, aquellos niños o aquellos padres de familia, maestros, incluso que no cuentan con una computadora, y si no cuentan con una computadora o un equipo inteligente, menos tendrán acceso a internet. Y tenemos aquellos grupos donde si sí cuentan con computadoras, equipos, internet. Tenemos un panorama que se nos está haciendo bastante difícil tanto para docentes, chavalos y chavalas, y hasta padres de familia, porque los padres de familia en este momento se convierten en, en maestros, en guías, y esas estrategias para esos estudiantes que no cuentan con, esta, con estas herramientas tecnológicas, ¿cuál es el consejo que le darías a los docentes, a los padres de familia, a los chavalos? Bueno, lo primero es que hay que trabajar con, con guías que prioricen, eh, que puedan priorizar algunas actividades básicas y fundamentales. Pero antes de, de trabajar en la guía, es importante tener un plan de adecuación curricular no se puede trasladar el mismo currículum que se está desarrollando actualmente en el, dentro del aula a esta nueva condición. Y lo pongo en, en pocas palabras. Eh, cuando hablamos de educación en emergencia, hay un, hay un documento, hay unas normas mínimas que lo respaldan. A nivel global, en la arquitectura humanitaria, existe un, un clúster o un grupo de educación en emergencia. Hay unas normas mínimas. Y en estas normas mínimas se establece que hay que eh, definir un plan de preparación frente a estas emergencias hay que hacer procesos de adecuación curricular. ¿Y cuáles son las cosas que hay que priorizar? Tres. Uno es todo lo que tiene que ver con la comunicación, el lenguaje, la literatura. Porque es bien importante que los niños lean, darles lecturas fáciles, construir historias dentro de la casa... Poder eh, empezar a redactar y construir el árbol genealógico dentro de la casa, preguntar por los tíos, los familiares, sí. eh, hacer narrativas, contar cuentos, recuperar, podríamos decir, ese proceso de comunicación que puede estar vinculado a esta área importante del aprendizaje, el lenguaje. El segundo gran contenido que hay que priorizar son las operaciones básicas matemáticas. Por eso yo mencionaba el caso de poder generar como una actividad de, de aprendizaje dentro de la escuela el tema de aprender a cocinar, a escribir esa receta, ahí hay medidas, que una cucharada, que una taza, que un cuarto de de leche, que 25 es decir, tenemos elementos como para construir operaciones básicas matemáticas sin necesariamente que trasladar el mismo libro de texto o el poder de manera efectiva Trabajar el tercer gran eh, aspecto que se recomienda en educación de emergencia, que es las habilidades para habilidades socioemocionales. Tenemos que pensar en las habilidades que los niños requieren en su situación socioemocional. Por lo tanto, quiero eh, retomar el, el tema fundamental que mencionaba antes de escuchar a los niños, pero también vinculado a preguntarle al niño y a, lo, y a la niña qué quisieran hacer. Eso es bien importante, tener una, una conversación uno a uno. Los maestros, cierto, pueden abrir, abrir aulas virtuales, pero tienen que establecer una relación uno a uno durante este contexto. Hay momentos en que se puede trabajar colectivamente, pero hay momentos en que hay que dedicarle especial atención a cada niño y a cada niño en particular, porque está viviendo la situación de manera distinta de acuerdo a su entorno y hay que permitirle que las niñas y los niños hablen libremente y hay que hacerle preguntas abiertas, averiguar qué es lo que están aprendiendo del contexto, cuál es el aprendizaje que van teniendo dentro de la casa, qué cosa nueva aprendió, saber que si el niño le pregunta algo y la maestra o el padre o el tutor no sabe, Decirle que no lo sabe y que lo va a averiguar, eso es bien importante, porque refuerza la posibilidad de que, como decía Pablo Freire, todos sabemos algo, todos ignoramos sí. algo, por eso aprendemos siempre. sí Eso es fundamental. Bueno, eso sería una estrategia que va dirigida para aquellos, aquellos segmentos donde no contamos con equipos ni herramientas tecnológicas. Eh, es útil la guía de aprendizaje. ¿Qué sucede para aquellos que tienen, sí, los medios, la tecnología, eh, pero. ¿cuál es? No le escucho. Bueno, Silvia, tuvimos algunos inconvenientes. Eh, nos sacó fuera del aire. La pregunta que te hacía antes de que nos sacara es. ¿Cuáles serían esas estrategias o consejos que darías para aquellos segmentos educacionales donde sí contamos con las herramientas, pero no la utilizamos? Por ejemplo, sectores de educación primaria, colegios que sí tienen la posibilidad, tienen internet, maestros que lo tienen, estudiantes que lo poseen, pero están utilizando las guías de aprendizaje y no las herramientas Tecnológicas. Bueno, hay que hacer un gran trabajo de motivación, ¿verdad? Y, y esa motivación tiene que ver con eh, la posibilidad de, encontrarle, de encontrar la oportunidad en la herramienta. Porque la estrategia apropiada eh, posiblemente es pensar en infra infraestructura eh, tecnológica que ya existe pero pueden haber otras herramientas en línea que aseguren de manera efectiva el proceso de, de aprendizaje de los niños. Aunque el tema de contar con guías pedagógicas y con planes de clase de estudio detallados, no solo tiene que hacerse también para el aprendizaje en línea. Es decir, no se puede cargar de contenidos, porque lo que estamos observando es que el aprendizaje en línea está centrado fundamentalmente en muchos contenidos. Tiene que ir acompañado de videos, tutoriales y otros recursos que puedan motivar a los niños sí. y que puedan motivar a los, propios, a los propios docentes. Pero hay un recurso que a veces no se utiliza y es el preguntarle al colega. Docentes que están eh, trabajando a distancia o trabajando online podrían crear si lo hacen, es excelente. Grupos de WhatsApp y preguntarle al colega, es decir, yo podría preguntarle a usted, Carlos, ¿qué está haciendo con su grupo claro. de clases? ¿Qué claro. le está dando resultado? Claro. Cuénteme qué estrategia está utilizando. Sí. Fíjese que yo utilicé este cuento y no logro que los niños se interesen sí. por él. Usted tiene alguna lectura más apropiada sí. y usted le podría decir, ah, a mí lo que me dio resultado es aún en el proceso de aprendizaje en línea, es empezar con una frase, un cuento, y que los niños lo fueran completando. Sí. De tal manera que ahora tenemos 22 cuentos y vamos a hacer un concurso en línea. Sí, y es. lo vamos a llevar a la declamación. Y vamos a construir, en otros países se han hecho, vamos a construir historias sobre el coronavirus. Sí. Es decir, ¿cómo, y, y ¿cómo se lo están sintiendo? ¿Cómo lo están enfrentando? ¿Cuántas personas conocen en su comunidad? que están en la misma situación con ellos. Y vuelvo, y aquí voy a ser insistente. Y cuando hacemos ese tipo de, de actividad con esas estrategias, estamos incorporando los tres contenidos fundamentales. Lenguaje, sí. matemática, operaciones básicas, contemos cuántos cuentos hemos construido. Podríamos hacer eh, el tema de, de, de la parte socioemocional, cómo se están sintiendo, hagan una narración sobre eso. Pero además, no lo compartan conmigo, docente, compártanlo con el otro compañero. Y vamos a hacer un intercambio de cuentos. verdad Y cada uno va a leer el del, el, del, el del par, y entre ellos van a generar un proceso de calificación entre pares. No va a ser el maestro, no va a ser la maestra. Entonces, tenemos que tener una guía de qué es lo que queremos utilizar en la herramienta. O sea, la herramienta está ahí, pero ¿cómo la aprovechamos? Sí. Como docente yo me vinculo con otra escuela porque la conozco, ¿verdad? Y puedo decir que hagamos un intercambio virtual entre los niños y podríamos abrir, eh, yo recuerdo con, con mis dos nietos, yo me he puesto a jugar a las escondidas, ellos estando en lugares distintos y yo en mi casa, sí. y hacemos el modo de que nos vamos siguiendo. Igual se puede hacer como una actividad de aprendizaje, la lúdica. Sí. Si utilizamos la herramienta online para querer completar el contenido que no podemos hacer, todas las clases, obtener todos los, los objetivos de logro y los resultados, y no incorporamos la lúdica, el juego, hay juegos que se pueden hacer en la herramienta, no vamos a poder motivar, enamorar, contagiar, contagiar. Aquí hay que hacer un contagio positivo. ¿Cómo contagiamos? de la posibilidad de aprender. Tenemos que ser personas que aprenden del contexto y los niños tienen que aprender que el teléfono inteligente no es solo para llamar o para jugar, que del juego puede obtener aprendizaje y lo puede compartir con sus colegas, con sus compañeros de clase y con sus maestros. Y los maestros pueden crear grupos de WhatsApp para intercambiarse esas guías que pudieran estar haciendo con contenidos priorizados. Pero además tienen que dar margen, el tiempo, que se da de descanso, también lo tienen que dar cuando están en aprendizaje en línea. Hoy yo estaba en un taller sobre comunicación en, en tiempos del COVID eh, y alguien presentó 30 minutos de intercambio y decía 15 minutos de pregunta y después 10 minutos de receso en línea. y La gente en ese momento podía ir, levantarse, tomarse un vaso de agua y después un proceso de interacción, pero si vamos de corrido, en la interacción, o solo mandamos la tarea, tengo eh, conozco casos en que mandan un correo, le dan la tarea y después el maestro solo recibe la tarea. Entonces no están interactuando con la, no. con la herramienta. No, no, no. Y eso es lo que tendríamos que pensar en las posibilidades que hay. ¿Por qué no se invitan los niños a hacer un video en casa? Sí. Por ejemplo, a ver qué pasó, que empiecen a, a contar ¿Verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el vecindario? Que no se salgan. Si sí, sí, los padres han decidido que se queden en casa y que se cuiden, pero pueden utilizar la herramienta para tener esa, esa información. Me parece muy interesante lo que has hablado acerca de la interacción. Las herramientas tecnológicas nos permiten, a través de las diferentes aplicaciones que tenemos a nuestro alcance, herramientas, eh, aplicaciones como Zoom, Classroom, en Google, Meet, nos permite interactuar, como yo estoy lejos de vos en este momento, Silvio, claro. pero estamos viéndonos, ¿verdad? Incluso eh, si hay personas, padres de familia que están viendo en este momento nuestra entrevista, eh, pueden hacer preguntas, interactúen, porque no, no, nos interesa mucho saber cuáles son sus apreciaciones para seguir mejorando sobre, sobre el tema, de la educación en tiempos del COVID. Y yo creo que aquí, sí, lo importante es que los niños y las niñas piensen que no están solos, ¿verdad? Yo decía, ellos siguen siendo estudiantes, son niñas y niñas que tienen emociones, sentimientos, no, que no están solos, tienen a sus compañeros de clase y si ellos cuentan con infraestructura tecnológica pueden mantenerse conectados, ¿verdad? Pueden encontrar a alguien con quien puedan hablar de la forma en que se sienten y cómo están aprendiendo, o si no le están comprendiendo alguna acción que la maestra le orientó, y sí. pueden buscar apoyo que con seguridad la van a encontrar en el otro. Igual los maestros, es decir, todos necesitamos en algún momento de escuchar al otro, y, y poco de lo que a veces eh, hacemos es escuchar al otro escucharnos a nosotros mismos. Es decir, a veces la respuesta a cómo aprendemos y cómo enseñamos está en reflexionar sobre nuestra propia práctica o en ver la práctica del colega y preguntarle cómo lo está haciendo. Bueno, Silvio, esto me da pie para la siguiente pregunta. ¿Cuál es la estrategia nacional que ha implementado el MINED para enfrentar los desafíos generados por el COVID-19? Bueno, yo creo que esa es una... Una pregunta que el, que el ministerio tendrá que responder, el ministerio hasta ahora, eh, de manera como ocurre en el, en el país, pues ha, ha decidido mantenerla funcionando la escuela, ¿verdad? Y funcionando la escuela en un contexto donde tenemos nosotros a nivel, a nivel global, que eh, es interesante el dato, que 188 países cerraron sus escuelas. ¿Verdad? Pero también vinculado a esto, el tema de la tecnología. Solo la mitad de esos 188 países han estado promoviendo la educación a distancia. Y en estos países, un poco más del 90% de los estudiantes eh, se quedaron sin clases presenciales. ¿Verdad? En América Latina, casi todos empezaron a trabajar eh, procesos educativos a través de portales educativos. Eh, pero ciertamente hay una preocupación en la forma en que estaban interactuando los, los estudiantes con, con los docentes, pero en el caso de América, de América Latina y el Caribe, pues la mayoría de los países están con estrategia educativa, eh, sin, sin embargo, eh, el caso de Nicaragua y la Guyana francesa son los únicos dos pues, que continúan con el proceso de clases presenciales. Como decía, en el caso de educación primaria tenemos un programa que es educación a distancia, que lo han continuado y han estado eh, desarrollando algunas metodologías para trabajar procesos de capacitación virtuales con los maestros del Ministerio de Educación. Sí conozco que tiene una, una plataforma virtual para, para generar eh, capacitación y, y entrenamiento a los maestros y y estarle dando y compartiendo metodologías como tal. Y ha desarrollado, porque también conozco, junto, con apoyo de otras organizaciones, eh, tiene equipos móviles, eh, digitales, digamos, para poder ir incorporando la tecnología dentro de las aulas de clases como tal. De manera específica, Silvio, ¿crees que la educación en Nicaragua, producto de la pandemia, esté dando un vuelco a... A la forma de la enseñanza o nos está diciendo los docentes, al, nos está diciendo el sistema educativo, deben ponerse al día con las, con las situaciones o con los avances tecnológicos y le esté diciendo a los maestros, nos esté diciendo a los maestros, deben ponerse al día con esta situación. Yo creo que tenemos que, que ponernos al día con todo, ¿verdad? Es decir, tenemos... Mi criterio personal, mi criterio es que nosotros tendríamos que estar pensando no en el año escolar 2020, ¿verdad? Ya estamos cerrando el primer semestre del año escolar. Mi criterio personal es que deberíamos de estar pensando en, en el año 2021, en el 2021. Eh, pienso que deberíamos de pensar en cómo superar la crisis de aprendizaje que ya estábamos viviendo antes del, del COVID-19. Es decir, nosotros tenemos una crisis de aprendizaje. Eh, no, es, eh, no podemos negar que la, la tasa de graduación de primaria entre los estudiantes con menos recursos, en el caso de Nicaragua, es eh, bien baja, casi el 20-25%, y la tasa de promedio a nivel nacional hay distintas fuentes que lo han confirmado, datos de pruebas internacionales, CERCE, TERCE, el Banco Mundial, otras organizaciones independientes, que eh, los estudiantes de primaria, hay un 70-80% que no están aprendiendo a leer suficientemente bien y que ese, ese déficit, podríamos decir, esa, ese déficit del aprendizaje eh, se incrementa en este tiempo por el abandono escolar, ausentismo escolar, por el estrés que tienen los maestros. Y entonces tendríamos que estar pensando en, plane, en planes de apoyo escolar. O sea, qué va a pasar con los niños y las niñas que no han estado por decisión de sus padres asistiendo a la escuela. Tendríamos que pensar en el segundo semestre, en estar desarrollando un programa de apoyo escolar para hacer un programa y un proceso de nivelación. Tendríamos que estar programando y pensar ¿Cómo se van a evaluar los aprendizajes? Porque hay una, una situación de aprendizajes diferentes, diversos, muy heterogéneo eh, La situación actual de los aprendizajes de los niños, y por lo tanto, no se puede evaluar a todos de la misma manera. Unos van han no logrado aprovechar la infraestructura tecnológica, otros no. Sí. Por lo tanto, deberíamos de pensar en cortes evaluativos, si se va a hacer o no el corte evaluativo como estaba programado, si se van a posponer o a reprogramar esos cortes evaluativos. Si vamos a evaluar todas las materias, no deberíamos de evaluar, mi criterio personal es que no deberíamos de evaluar todas las materias, deberíamos de evaluar materias fundamentales y específicas que le sirvan a los niños para continuar aprendiendo. ¿Cuáles serían, esos, eh, discúlpame, ¿Cuáles serían esas materias específicas de evaluarse? ¿Matemática, lenguaje? Matemática, lenguaje y todo lo que tiene que ver formación en valores. ¿Cuánto aprendimos y cómo crecimos como personas? ¿Cómo interactuamos? ¿Qué, qué referentes familiares logramos fortalecer? ¿Qué referentes comunitarios de la comunidad escolar logramos fortalecer? ¿Cuál es la imagen que vamos teniendo nosotros de nosotros mismos? todo el tema de psicoafectividad, todo el tema de la autoestima, la comunicación asertiva, porque tendríamos que pensar en estas herramientas eh, tecnológicas para fortalecer esa comunicación asertiva. Los maestros deberían y deberíamos de autoevaluarnos qué tanta asertividad generamos cuando nos comunicamos a través de Zoom, a través del WhatsApp, cómo, cómo reaccionamos, cómo respondemos, escribimos. Eh, abruptamente como a veces respondemos en una situación o tenemos un momento para generar y desarrollar pensamiento crítico sí. esas son las cosas que deberíamos de estar evaluando, tenemos que construir instituciones educativas que aprendan o sea, sí. equipos directivos que aprendan, tenemos que generar el aprendizaje entre todos A ver si comprendí bien Silvio por favor si no me lo aclarás, Ese, esa evaluación la sugerís que se haga a posteriori o en el proceso, es decir, en este momento? Yo creo que tenemos que ir eh, generando el, la evaluación en el proceso. ¿Verdad? Sobre todo, ¿por qué? Porque por las condiciones de nuestro país, el aprendizaje en este contexto es bien limitado. Y tenemos que pensar en los que están en mayores de ventaja, ¿Verdad? Sí. Eh, eso es bien importante. Pero además, los que están en mayores desventajas en educación pre, eh, primaria porque no tuvieron la posibilidad anteriormente de estar en educación preescolar, ¿verdad? Eso es bien importante tenerlo presente, porque las, las características de uno y de otro son eh, diferentes. Entonces, a medida en que vamos haciendo evaluación de procesos, a medida en que vamos haciendo esa evaluación crítica de... De lo que, veamos el sistema educativo global, pero tenemos que pensar en lo pequeño. Veamos el sistema educativo en mi entorno, mi aula de clase, mi grupo de compañeros, que es la responsabilidad mía. El sistema educativo es una responsabilidad de todos, educar es responsabilidad de todos los actores, pero yo tengo que responder por lo que me corresponde. Y tengo, en la medida en que voy haciendo esa evaluación, tengo que pensar en cómo voy a planificar para recuperar el aprendizaje que no se logró obtener. Tengo que tener un renovado compromiso de la responsabilidad para buscar una mejor comprensión y un sentido de la necesidad de asegurar, no cómo enseño yo, sino de asegurar cómo están aprendiendo los niños y cómo aprenden eh, con la misma posibilidad en el entorno en que están. Todos deben de tener la oportunidad en el entorno que están. Por eso digo, el sistema educativo tenemos que repensarlo, no para el 2020, tenemos que repensarlo para el 2021. ¿Cuáles son los cambios fundamentales que tenemos que introducir para de manera efectiva mejorar este, este sistema educativo que requiere ser mejorado para que la posibilidad de que las niñas y los niños reciban una educación de calidad Aumente. Ese tiene que ser nuestro pensar. Y aumente porque es un derecho humano fundamental el tener educación y educación de calidad. De manera puntual, Silvio, y ya, y ya para ir culminando, unos consejos para educadores, padres de familia, para los niños. Bueno, los consejos que yo quisiera eh, dar es reafirmar, primero, mantene, mantenga a su hijo su hija, a su estudiante a salvo. ¿Verdad? Eso es fundamental. Eso es lo primero. Mantener a los niños y a las niñas a salvo. Lo segundo, ya sea en el rol de maestro, maestra, tutor, padre, madre, abuelo, tía, hay que ser comprensivo, empático y cariñoso. Es posible que mi hijo no tenga el mismo apoyo que el hijo del vecino, Sí. o del compañerito de clase, pero realmente si yo no soy comprensivo, si yo no soy empático y no soy cariñoso, podría estar provocándole, podría estar generando limitaciones adicionales a las que ya tenemos, por nuestra condición. Tenemos también, y recomendaría comunicarse, comunicarnos afectivamente, comunicarnos asertivamente, debemos de tomarnos un tiempo para permitirle al cada estudiante, aunque sea de forma virtual, un tiempo y un espacio para comunicarnos. Empezando por la comunicación hacia cómo te sentís, cómo estás, qué has observado, qué quieres saber, qué te gustaría hacer, qué tipo de actividad quisiera que hagamos ahora o con los otros compañeros de clase o dentro de la familia. Sí. Hay que reforzar lo positivo que los niños y las niñas están haciendo en su caso, están haciendo en el aula de clase, están haciendo con su aprendizaje a distancia, porque tenemos que estimular sus capacidades, en lugar de estar remarcando, destacando cosas que no pueden hacer porque el contexto no le permite hacer. Y tenemos además que ayudar a los niños y a las niñas cuando nos los pidan. Y esto es bien importante. Es decir, hay niños y niñas que eh, reconocen su propio potencial y a veces nosotros estamos sobre ellos sobre protectores y no le damos la oportunidad de ser independiente y de demostrar todo el aprendizaje que en su vida están teniendo y finalmente decir que una un esfuerzo especial en este nivel de atención lo requieren las niñas y los niños con discapacidad que ese es otro tema otro tema y las niñas porque el niño y niño con discapacidad, por ejemplo, que aún está permaneciendo en el aula de clase y que requiere el apoyo de un adulto o de otra persona porque anda en silla de ruedas o porque tiene una, una deficiencia, una discapacidad, que necesite el apoyo de, una, de otra persona, eh, tiene que estar protegido porque él no va a poder guardar distanciamiento físico porque requiere apoyo. Y esos son otros tipos que efectivamente hay que trabajarlo. Y todos los mensajes que se construyan a través de las redes sociales, y esto es una recomendación, eh, de, a través de las redes sociales, eh, a través de cualquier medio online, a, cualquier, de, a través de cualquier plataforma, de ser posible, incorporen lengua de señas, incorporen subtítulos. Sí. Hay niños y niñas que, no, eh, que tienen dificultad no escuchan, y pueden leer con subtítulos. Hay niños que requieren, digamos, lectura, incorporar más imágenes, letra más grande también en los materiales educativos que se puedan compartir para los niños que eh, necesitan material educativo y guías porque no tienen plataformas digitales o no tienen recursos. Pero entonces hay que facilitar el proceso de aprendizaje. Bueno, Silvio, te agradecemos muchísimo eh, tu participación en este webinario, eh, titulado Los chavalos y chavalas aprenden en tiempos de COVID-19. Vamos a hacer unas conclusiones, eh, a ver si me lo permitís. Lo primero, a ver si quedé muy claro en eso, no trasladar el aula de clase a casa. Eso me gustó, me gustó. Pero sí hay que establecer con los estudiantes, con, lo, con, lo, con los niños, con las los, con los niñas, hay que establecer horarios fijos que se sientan que todavía ellos continúan en clase. Pero también hay que ser permisivo. No trasladar el aula de clase a casa me ha gustado mucho. No sé si el, dijiste también no trasladar el, la casa a clase. No sé si es lo mismo. Los, los, las mamás y los papas tienen que apoyar la educación de sus hijos, pero no pueden sustituir al maestro. ¿Verdad? Por lo tanto... Eso es clave en esa relación. Y cuando hablamos de que siguen siendo estudiantes que tienen que tener una rutina, pero una rutina que aproveche los recursos de la tecnología, que incorpore la lúdica, Perfecto. que puedan conocer y viajar, imaginarse, ser creativos y establecer vínculos y nexos con otras escuelas, con otros países. Y hoy es fácil. Tenemos una pregunta de un, de un seguidor nuestro. La pregunta que te hace Silvio es, ¿cómo los colegios pueden educar en valores en este momento? El, el primer valor es el, el protegerse a sí mismo, la vida. O sea, los colegios deberíamos de aprovechar la gran oportunidad de construir una cultura de la prevención. Ojo, la cultura de la prevención. Si pudiéramos eh, lavarnos las manos. Aprender, estaríamos desarrollando el valor del autocuido, por sí. ejemplo. Eso es clave, porque no es solo porque estoy protegiendo al otro, me estoy protegiendo a mí mismo. Si pudiéramos compartir con el que no tiene, hay niños que pueden estar llegando con mascarillas a la escuela. Hay niños que pueden tener, tener kit de higiene personal, sí. pero el... El compañerito que está sentado a la par no lo tiene. No, Entonces sí. yo podría decirle a mi mamá que de la botella que me dio de alcohol gel de 500 mililitros, la parte en dos o en tres. Y, que, y sacamos cinco sí. botellitas de 100 mililitros y la comparto con mis compañeros de clase. Sí. Estoy trabajando valores. Sí, si yo tengo plataforma tecnológica, tengo datos, y sí. mi compañerito no, y mi papá tienen ingresos, y me puede pagar a mí un paquete de datos suficiente y yo conozco que hay un compañero de clase que no tiene datos suficientes, yo le puedo dar datos. Mm. O yo le puedo decir que hay eh, otros mecanismos que se pueden construir. Por ejemplo, hay app que poniendo el, el código de barra o el QR, sí. ¿verdad? Que vos lo podés pinchar. Y en ese momento no tenés internet, pero ya te quedó grabado y llegás a un sitio donde hay, lo puedes descargar. Okay. O sea, también compartir el conocimiento es crecer en valores y compartir okay. los recursos que podamos tener. Pero además, cuando le preguntamos a los niños y a las niñas, la maestra le pregunta, ¿cómo te fue hoy en casa? ¿En qué colaboraste? Hace una historia sobre eso. Estamos generando el valor de la colaboración, de la solidaridad. Y cuando le pedimos a las mamás y a los papás y a los maestros que escuchen a sus hijos, ¿verdad? Y que lo escuchen con responsabilidad y respeto y, y los niños también se comuniquen con otros, estamos generando el valor del respeto, de la escucha, escucha activa. Entonces sí podemos formar en valores. Sí, hay un aspecto que me ha llamado mucho la atención y que he visto pues, que algunos colegios continúan haciéndolo a través de la elaboración de sus guías de aprendizaje. Vos no mencionabas que no hay que evaluar todas las materias. Uh -huh. Yo he visto colegios que incluso han mandado en sus guías de aprendizaje, educación física, educación en la fe y otras. Entonces vos has priorizado lenguaje, matemática y la educación en valores. Creo sí, que correcto. son ejes fundamentales para el aprendizaje del niño y lo ha reforzado diciendo que no, en el próximo año o, o en cuanto podamos, eso hay que reforzar ese aprendizaje que no se ha tenido pues, en todo este tiempo de la pandemia. Bueno, sí, si te es, tengo un, un dato más, es sí. decir, cuando volvamos a una nueva normalidad sí. y se requiera de un programa de apoyo escolar hay que generar el reforzamiento escolar, grupos de autoayuda, para los niños que estén un poco más atrás en sus aprendizajes. Sí. En el año 2015, que se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en el Foro Mundial de Educación, el Objetivo, el objetivo 4, que tiene que ver con educación, algo que se ha remarcado es que nadie se quede atrás. Sí. Entonces no podemos permitir que el niño que por su condición, la situación en que vive eh, tiene limitaciones o está en desventaja para aprender en este contexto, no podemos permitir que se quede atrás. Los niños y las niñas en, con el valor de la solidaridad pueden ayudarle a ponerse al mismo nivel, generar aprendizaje y generar aprendizaje de calidad. Y, en lugar, y prospectores, es decir, tenemos que asegurar educación de calidad en ambientes seguros. Cero tolerancia a la violencia, aunque no estemos en el aula y estemos a través de un aula virtual. Claro, porque ahí también se educan valores, el respeto, la puntualidad. la puntualidad. La puntualidad. Nosotros empezamos a las cuatro en punto en nuestro webinario, ¿no? Claro. Importante. Son valores que hay que ir fomentando también con los estudiantes en tiempos de la pandemia de la COVID-19. Silvio Gutiérrez, te agradezco la participación, agradezco a todos los que nos están viendo, nos están escuchando a través de las redes sociales, gracias por haber participado, tenés mucho conocimiento que compartir con nosotros, eh, estoy seguro que, que hay personas que no han podido hacerte algunas preguntas, pero cuando podamos tener la dicha de tenerte de nuevo por acá, te la vamos a hacer. Eh, gracias por esta entrevista que nos has concedido y gracias a todos ustedes que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a través de esta organización Puente. Buenas Muchas tardes. gracias. Buenas tardes.